La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica. Vienen tres piezas. Las patas cumplen la función de estacas. Tiene cinco posiciones regulables. Es de acero con 4 milímetros de espesor. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar